París posee una de las agendas culturales más importantes del mundo. La superestructura francesa permite exposiciones de gran calidad en espacios como el Grand Palais de Beaux-Arts, también conocido como el Grand Palais. Diseñada para acoger a un público familiar, esta exposición redescubre a Joan Miró. Desde 1974, no teníamos en París una retrospectiva similar. La exposición presenta sus obras primarias, con una excelente narrativa que explica sus inicios figurativos. Como es conocido, su obra evoluciona encaminada al surrealismo, una visión marcada por una mirada poética, de colores constantes y elementos narrativos propios a su generación. Miro no solamente se ocupa en formas innovadoras para una Europa conservadora, también usa simbolismos y lenguajes que incluyen reflexiones especialmente preocupadas por el contexto político y social. Estos colores y su simbología forman parte de una corriente creadora común a poetas y artistas de diferentes disciplinas que coincidieron en un París bohemio fértil. Miró, artista, no era indiferente al crecimiento del fascismo. En su obra retrata el ambiente depresivo y retrógada que se vivía en la época. Perfide, ritmo latín. Sus últimas obras consisten pues en esculturas y pinturas que reúnen un bestiario lúdico particular, trucar, colorido, parfum. alegre, mitológico. El jazz manuche, son qui que vous touchent, qui vous entrañen, afin que l'émotion vous prenne. palabras de este gran creador el hambre y los momentos difíciles que pasó en parís le permitieron también tener grandes ideas esta exposición nos deja claro que Miró es un ejemplo de artista prolífico y perseverante que puede llevar alegría a los grandes y pequeños Ce sont les notes qui vous touchent Qui vous entraînent Afin que l'émotion vous traîne